¡Hola a todos! Eh, soy Sam y yo soy Tami. Y esta vez queremos reaccionar a el capítulo número uno de Los Rugrats. Tenemos que incluirla porque sí está muy nostálgica. Sí. Y bueno, es una serie que está original. Ya no han creado series de bebés, creo yo. O sea, lo único que hemos visto así como de bebés últimamente es la de Baby Boss. ¿Verdad? Boss Baby. Boss Baby. O se llama en español? Jefe en pañales. Es como una versión moderna, pero si miras la serie, es parecida, Son como aventuras que tienen los bebés, sí. que, los, que los padres no se enteran y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Es... Ay, pero, pero me da cosita porque tanto los juguetitos de los bebés que se ven ahí, como la ropita que les ponen y todo, o sea, no se parece a lo que ahora los bebés viven en la no. actualidad. O sea, estos eran los bebecitos de antes, incluso se ve el pañal de antes, todo es como que muy, ¿verdad? Sí, incluso los padres, o sea, es otra etapa. La persona más conectada con la tecnología que yo recuerdo era la mamá de Angélica. Uh -huh. Que yo decía, porque esa señora siempre estaba en el teléfono. Sí. Y ahora así es la realidad de muchos padres. Y no sí, todos, pero muchos padres así están. Es verdad. Incluso hasta sus hijos, que no estén tan chiquitos, ¿verdad? Pero... Que ella no tenía celular, ¿verdad? Pero era el teléfono. No, si sí era no, un celular, no. si ¿Sí celular. El celular sí. de antes, el de... Mm, no estoy tan segura, pero creo el que del... sí. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, empezamos. Aventuras en pañales. Mi... <risa> Todo un año de edad hoy y te tenemos obsequios fabulosos. <risa> oh. No. Oh. Le encantará mi obsequio. Te conté de mi prototipo. <risa> Le está cambiando el pañal. Imagínate medio metro. No te lo quieren metro. poner ahí, ¿verdad? <risa> de de <risa> diámetro y además tiene medio metro. Ah. ¿Te las patillas? <limpio>. Es que está platicándole de su invento Esa es una lección de no ponerte aretes grandotes si tienes bebés Porque tiene la manita bien fuerte Sí, como quiera. Oy su comida. Con algún tipo de juego, juego de ponle la cola al burro. ¿Versión de con es un juego de Latinoamérica. ¿no? Ponle la cola al burro, también se Estados Unidos Sí, verdad, porque lo vimos en Cuidado, la de te vas a la, la película te de, de este, las locuras del Ay, emperador. Sé, todos mis libros... No he comido nada. ¿tú? Ay, qué perro tan es Peppa Pig. Perro, sí. ver un perro y gordo, Corren más rápido y más alto. Es tan bueno que usted haber sido perro Se ve gigante la cocina oh, helada, y... Desde la perspectiva de Tommy Ay, un momentito muchacho, tú no debes comer eso Hola Ulises, hola Betty, ¿cómo están? Pues súper nena, esquizofrénica. Feminista más fiesta, no puede es que Betty, Ay, yo... no le hagas caso a Ulises, está espasmódico con tantos niños. En, ¿En realidad... lo deja terminar. No lo, lo digas, terminar. a las los piernas de su... Así es carlitos. Cuando sí, bueno. queríamos entretenernos íbamos al jardín y sacábamos raíces eh, oh. y luego caminábamos. Sacaban raíces como entretenimiento. Me al está haciendo juguetes también que me acuerdo que era juguetero, ¿no? Era ¿Papá? juguetero. Oh, y cuando antes eso era una profesión. Energéticas criaturas, ¿no? <risa> Yo cuando veo a los niños. No me había notado que dice energética criatura. Tal vez si comemos de su comida nos volveríamos perros. ¿Para qué querría? Bueno, aunque déjame decirte que cuando estábamos niños yo creo que eso sí era algo eh, que se te antojara la comida de... O sea, nunca se te antojó así de que... La... Acuérdate de la play, ¿no? Sí te la querías comer, <risa> pero nada más cuando hacíamos comida que se veía rica. Bueno, a mí sí me, me entraba curiosidad de la comida, así como había, de perro de gato, cuando la veía. pero vez? Sí, pero yo creo que... ¿Comiste alguna vez? No. <risa> no, no, no. <risa> Dijo que sí antes. Es que sí se antojaba, pero luego la hueles. O sea, de ver sí. vista igual y sí, pero la hueles sí y... No sé, no creo que esa sea muy buena idea Las cabezas de Fili ¿No? Lili de todo. Siempre tienen pulgas y <ríe> No puedo Oh my god Tienen perfil de gato persa Ay, ese, Esa pausa estuvo muy chistosa Mira la cara de <ríe> Me da ansiedad <ríe> La cabeza de Fili Lili Tiene como una bolita así Les parece entre gato persa Y algún tipo de ballena o algo O sea, como un delfín <ríe> Ay, no, pero es que son dibujos, obviamente Pues sí, ah Y se hacen mensos corritos. O, o, Van a tenerlos puestos tres minutos cuando mucho <discs> señora es nosotras <Risas> <ríe> La mamá de Fini Lili <risa> <risas> La nariz del señor Ahora que estoy grande, me... Ay, yo bien grande me. Me da curiosidad las días de los adultos. Como que ahora sí me interesa saber todo sí, lo que, que, hacían, que y hacían y hacían No le prestaba tanta atención. Hola, sí, es verdad. Sí. Carter. Vamos por la comida de perro. Ay, Angelica, la viste. No, qué. Okay. la fiesta depende de los titiriteros ah. Dijeron que iban a llegar hace 13 No 14 minutos Deben ser ellos mm. Dijeron que iban a llegar hace 13 Y no 14 minutos O sea mm. Mm. Hola mamá, hola papá ah, ¿Y dónde mm. está Tomé, margita? Okay. Ay, pero se ven muy grandes ¿No? Para ser los papás Sí, se ven muy grandes porque mm. Ella se ten... supone que tiene 30, ¿no? 32, de 13 sí. o algo así sí y ahora el regalo de papito a mí, mira Julio ¿Y por qué dejan que se los quiten? ¿Qué es eso? Yo me acuerdo de esa cosa ¿Qué es esa cosa? El protodiscóbulo? el, ¿El protodiscópolo? ¿Qué? El protodiscópolo ¿Qué es eso? No lo sé, no tiene sentido para ese chisme, ah, creo que ni yo tengo edad para eso Seguro cuando lo hagas funcionar será el juguete favorito de Tommy Me pregunto si ellos Me pregunto si es la casa del abuelo ese o es la casa de de ellos y el abuelo vive con ellos Porque ahora que lo pienso es bastante factible que sea la casa del, del abuelito y el abuelo los haya aceptado en su casa se pone uno en el cuarto del bebé Y el otro se lleva con uno Y así se oye si el bebé llora o algo sí. O algo Pero Estos son los más avanzados Se pueden dar con el bebé sin usar las manos ¿Quieres la comida de perro o no? Esta fiesta es un desastre Ay, No, no Didi, Los muchachos están felices yo Nunca voy a ser el tipo de madre que yo quiero ser Como esas mamás que salen en la tele No, DiDi, la televisión es la televisión No, la realidad Bien centrada esta señora, sí. la mamá de Philly, Philly. Sí, me agrada esa señora Oye, tengo una idea, ¿por qué no lo hacemos Julio y yo? Ah, no, yo no me meto Julio. contigo, Hugo Recuerden la última vez que actuaron juntos Papá, mi brazo soldó Y Julio ya está bien de su ojo Además teníamos como nueve años ¡Ding dong! ¿Quién es? Soy yo, caperucita roja Ay, qué fea voz eh, ¿Qué decía? Así pase Ay, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Es que soy tapatía. Mm. Es que soy... Abuelita. Son qué? No soy tapatía. Y me tardé un poco en captarla, pero... hoy ya ah, porque... está como que cambiados los diálogos, porque obviamente, pues sí, obviamente no dijeron eso, pero... Pero qué ingenioso. Y Tommy. Yo no entiendo, no puedo creer que Tommy camine y, y apenas acaba de cumplir un año Pero bueno, si hay bebés así, no ¿Tommy? ¿Volviste a cambiar? ¿Uh -huh. ¿Cambiar de qué? ¿De ser perro? <risa> no, nunca fui perro Firula y se acabó su comida oh. Pero yo quería dormir en las flores A fuerzas, sí, quieren la comida sí, de del perro No puedo creer ¿Y por qué las en mi cuarto, eh? ¿Y porque siguen actuando con los restos? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> se están peleando sí, con los, sí, los títeres, títeres. Vuela, es como un dron. Por favor, diga que los muchachos. Es un dron de antes, con forma de platíbulo ¿Qué era platí? Oh no. Pero ahí está no la aguanta? comida. En el platíbulo. La música oh, Pepe, el zorrillo era mi muñeco favorito. ¿Por qué tenías que arrancarme las orejas? Sí, era... Me recuerda a vos. Cuando está? Sí, de vestido de.. Yo, la señora, oh, no, en no. me o qué La fiesta se arruinó, mi padre. El de destruido y el Soy la, de... la señora, me total. A mí me pareció una actuación sumamente dramática. Hoy era una broma. <risa> ¡Ay, les tiene miedo! <risa> oh, pobrecito! La fiesta fue linda. Estaba en una relación tóxica. <risa> no, creo que es miedo, sí, yo. <risa> oh, no, ahora mi traje favorito. No les va a gustar. No. Creo que algo. Cuando tú te la crees, cuando eres niño, te crees las cosas porque crees que eso va a hacer que suceda. Qué triste. A fin de cuentas, lo que importaba era que se divirtieran ellos, ¿no? Porque era la fiesta de Tommy. Dijo que sí. Ay, la fotito. Ay, cuando tomabas una sola foto del evento y ya. No, ahí hay varias, mira. Ok, algunas cuantas. Pero era muy así como. Sí. Para el recuerdo, ¿verdad? Sí, era para el recuerdo. Hmm. Fue nostálgico. Pero no lo recordé. O sea, bueno, tal vez recordaré capítulos más nuevos. No sé. Estoy en un trance de los 90s-2000. Tal vez podamos ser Rugrats Crecidos. Oye, esa fíjate que esa sí se me antoja mucho. Creo que eh, se acoplaría mejor a nuestros intereses. Pero... sí porque todavía tienes muy presente la vida escolar uh -huh. aún sí. así cierto bueno luego la vemos, pues. gracias por ver gracias peace